Hola, en este vídeo mostraré el proceso de instalación de Linux. Linux es un sistema operativo. Al contrario que otros sistemas operativos bajo licencia copyright, Linux suele estar bajo licencia GNU o GPL. Este tipo de licencias permiten la visualización del código fuente, su modificación y además en ocasiones puede ser gratuito, pidiendo a los usuarios una donación para su uso. En este vídeo mostraremos su proceso de instalación con la máquina VirtualBox, la cual también es gratuita. Para ello, debemos dar clic en Nueva. Debemos escribir un nombre de sistema o de, de carpeta para los archivos. Debemos elegir un tamaño de memoria. Generalmente, con 1024 bytes es suficiente. Y el tamaño de disco duro, con 10 gigas, suele ser, basic, suele ser suficiente para la instalación básica. Es posible instalar y... Instalar posteriormente más paquetes. Además, es posible modificar las opciones puestas anteriormente, como por ejemplo ampliando el número de procesadores o la memoria de vídeo de pantalla. También es posible modificar el almacenamiento. Yo suelo poner otra unidad de disco para la swap, lo cual permite, una vez, una vez llenada la memoria RAM, que estos datos sean pasados a un disco físico o rígido. Además, es conveniente usar la caché de de anfitrión. Igualmente es posible seleccionar una unidad de estado sólido como tipo de almacenamiento, lo cual acelerará los procesos. Es posible también habilitar y deshabilitar el audio, la red y los distintos puertos USB. Para usar USBs 2.0 y 3.0 es necesario instalar drivers, los cuales yo no les tengo instalados. Para USBs 1.1, los cuales van hasta tamaños de 2 GB, es posible con el controlador USB 1. Además, es posible añadir carpetas compartidas, utilizando cualquier carpeta montada en el sistema anfitrión. En la interfaz de usuario, a mí me suele gustar que este menú salga en la parte superior de la pantalla. Una vez eh, modificadas las opciones de configuración, podemos elegir una unidad ISO que será un CD Live. Este puede ser el de la última versión de Ubuntu. En este caso, elegiremos la versión 21.4. Una vez completada la configuración, podemos dar a iniciar. Y ver cómo se empieza a iniciar una nueva máquina virtual. Nos pide un menú de Group, pudiendo elegir entre distintas opciones. Además, posteriormente permite entre elegir si instalar directamente o previamente podemos ver el sistema operativo en funcionamiento. Esta utilidad de ver el sistema operativo en funcionamiento permite vernos si tiene todas las opciones que queremos instalar o no. Igualmente, una vez instalado, podemos añadir más programas. En las versiones Live podemos además hacer persistentes en ocasiones los datos eh, con las modificaciones guardadas o los archivos guardados. Sin embargo, por defecto, una instalación en un USB Live únicamente lo graba como si fuese un CD. Podemos ver que se pueden utilizar cualquier programa de los que vienen con el sistema operativo, ya sean los accesos de LibreOffice, Calc o programas de gráficos como GIMP. Además, generalmente tienen un reproductor de vídeo y un grabador de CDs. Existen muchos más programas o paquetes que se pueden instalar en Linux, Aparte del, de, después de instalar el sistema operativo. Todos estos se controlan a partir de apt, el cual es un programa que, del que comentaremos después. Para instalar, este es el menú que nos va pidiendo los datos. Está en el icono del, del comienzo. Instalar subuntu 21.04. Podemos elegir la configuración del idioma. Igualmente, pues... Te, y el teclado, el cual podemos comprobar con la arroba, por ejemplo, que es de acuerdo al tipo de teclado que tenemos, en España con la ñ. Además, este proceso de instalación nos pedirá qué tipo de instalación es, en la que puede haber todos los paquetes que están en el sistema live o únicamente las utilidades básicas, como el navegador web. En este caso elegiré una instalación normal, ya que OpenOffice generalmente suele ser útil para la visualización de archivos o la creación de archivos PDF a partir de DOC. Además, se puede elegir cómo instalar el sistema operativo. Este sistema operativo se puede utilizar todo el disco. Además, existen más opciones de, de instalación. Por ejemplo, en características avanzadas, podríamos elegir que se cifrase el disco. Esto es posible. Además, esto permite que no se accedan a los datos del disco duro para modificarse en caso de acceso al disco duro sin la contraseña. En este caso, elegiré el, la forma manual de instalar las particiones en el disco duro. Para ello, debemos crear una nueva tabla de particiones y añadir una nueva partición que será primaria. Al principio del disco y del sistema es 4. El punto de montaje será barra, lo que indica que será para el sistema operativo. La otra unidad que seleccionamos en el, en el proceso de configuración fue este disco duro que se lo marca como swap, ya que es para cuando se llena la memoria RAM. Una vez aceptado, nos pide, nos pide información acerca de dónde instalar el sistema boot o EFI. Generalmente lo instala en la primera unidad, esta está en SDA, que es SCI 3. La partición es 4. Ahora comienza el proceso de instalación en el disco duro. Podemos ver que el uso de disco es bastante importante. Y ahora podemos instalar la configuración regional del usuario. Esta es elegir una ubicación por país para el tiempo horario, por ejemplo en Madrid. Y un nombre de usuario. El usuario que pondremos aquí será Ubuntu 21. También hay que facilitar una contraseña. Yo la suelo poner de baja seguridad, sin embargo, es preferible poner contraseñas seguras, de 8 o más caracteres. Además de esta contraseña de usuario, es posible la contraseña de encriptación, la cual hay que facilitarla antes de que se empiece a cargar el sistema operativo. Una vez aceptadas las opciones, podemos ver cómo se van instalando los distintos programas. Existen mensajes que nos dan la bienvenida por la instalación del sistema operativo y podemos ver cómo se van copiando y configurando los distintos paquetes de la versión live. Este proceso suele tardar bastante, sin embargo, en la actualidad se han agilizado mucho los procesos, pudiendo instalarse un sistema operativo en menos de 10 minutos. En la antigüedad era mucho más complicado la instalación, teniendo que facilitar los drivers para que esto pasara. Sin embargo, en la actualidad la instalación de la mayor parte de los drivers es automática, pudiendo en ocasiones elegir drivers privativos. Otra cosa que se puede hacer tras instalar o mientras esperamos a que se instale es ver la documentación. En Debian existen paquetes en archivos.dev, los cuales son instalaciones de los programas que se van a realizar, que generalmente están precompilados para el tipo de programas a utilizar. Debian es otro sistema operativo bajo licencia GNU. Este sistema operativo eh, da una serie de recomendaciones en su manual o referencia acerca de lo que deben hacer los nuevos usuarios. Por ejemplo, dice que, que debemos respaldar los, los datos. Usualmente, la instalación del sistema operativo no es un sistema operativo final para toda la vida del equipo, ya que este puede actualizarse cada una serie de años. Por ejemplo, en Ubuntu podemos elegir versiones de larga duración, pudiendo instalar el sistema operativo cada dos años. Para ello, es posible que queramos mantener nuestros datos personales. Para ello, debemos guardar la información relevante en una parte importante del disco, en una parte importante donde sepamos que la vamos a encontrar y en la cual podamos copiar fácilmente a una unidad externa de almacenamiento, como un CD o un disco duro USB. Además, aconseja sobre la protección de la contraseña y las claves de seguridad. Y mientras estamos utilizando el sistema operativo, es mejor utilizar un tipo de programación sencilla, ya que lo contrario, es posible que al repasar el código no veamos claro qué tipo de programación o cómo corregir los errores. También nos aconseja acerca de poder leer los ficheros log del sistema operativo. Además, aconseja sobre leer documentación sobre los distintos programas que están en el equipo y buscar en Internet cómo solucionar los problemas o cómo hacer funcionar los, los problemas antes de preguntar, escribiendo, e eh, interrogando al, a los voluntarios que facilitan el soporte para los programas. Además, en la, a la hora de operar con el sistema operativo, en ocasiones necesitamos... Eh, identificarnos como superusuario esto hay que intentar evitarlo sobre todo no entrar como un superusuario en el sistema operativo en el modo ventanas también aconseja acerca del manejo de paquetes los paquetes en ocasiones son explícitos para la versión y distribución elegida si una vez elegida es recomendable no modificarla o no pasar a una versión distinta, ya que puede haber problemas de incompatibilidades, ya que los paquetes en ocasiones son preconfigurados para ese tipo de sistemas operativos y ese tipo de versiones de kernel. También aconseja sobre no escribir nada que no se entienda, ya que es posible eh, crear daños irreparables al equipo. No, además, no cambiar permisos de los, de los usuarios y de los archivos, ya que posteriormente es posible que no los remodifiquemos o no podamos acceder a la información en ellos contenido. En la instalación de paquetes, y nuevos programas, es recomendable crearlo como usuario y loguearse en ese usuario como superusuario, ya que de esta forma el poseedor de la carpeta o de los archivos será el usuario, pudiendo hacer uso eh, como usuario y grupo de los mismos, ya que de lo contrario en ocasiones hay problemas y discrepancias de, de propiedades de los archivos y de privilegios para ejecutarlos y leerlos. También recomienda acerca de comprobar lo que, los cambios realizados y tener a mano siempre un sistema operativo de arranque, el cual permita acceder al boot y, al, y a la reconfiguración del sistema de arranque, con los comandos init o con la, o con la opción de boot de, de Linux que nos permita eh, recuperar el, el gestor de arranque, que generalmente es group. Además de estas recomendaciones, existen otras acerca de la... El, la conservación de la, de la seguridad de la contraseña de root, la cual no deberíamos facilitársela a nadie. Sin embargo, es posible modificar y acceder al sistema operativo simplemente teniendo acceso físico al disco duro. Por ello, es recomendable únicamente instalar un sistema operativo anfitrión en un, sistema en un ordenador. Igualmente, es recomendable eh, eh, restringir el acceso a la BIOS para no poder acceder a través de un USB al equipo. Esto nos permitirá Mantener la integridad del sistema operativo bajo, bajo confidencialidad. Igualmente es posible encriptar todo el disco duro para que no se modifiquen los archivos, de tal forma que sea más complicada la, el saboteo del sistema operativo. Igualmente es posible asignar una contraseña a GRU y, y la, el bloqueo de la edición. Veamos si ya ha terminado de instalarse el sistema operativo. Podemos ver que la instalación ha finalizado con éxito. Ahora podemos probarla. Demos clic en reiniciar ahora para reiniciar en la máquina directamente instalada. Debemos quitar la unidad del disco. De lo contrario, se, se puede, puede que se vuelva a arrancar desde el disco en la versión live. En el primer arranque podemos ver cómo se van creando las carpetas de usuario y cómo va cargando los distintos paquetes. Además, es posible que si tenemos instalado el sistema operativo en una versión virtualizada como por ejemplo VirtualBox, necesitemos instalar paquetes de ese sistema de virtualización. Por ejemplo, en VirtualBox debemos acceder a dispositivos e insertar el CD de las Guest Additions. Estas son, unas, son unos programas que nos aumentan las compatibilidades del sistema operativo con el sistema virtual. Para ello, debemos hacer clic en una terminal y ejecutarla como superusuario Haciendo... ejecutando el comando sudo autorun.sh Esto nos pedirá la contraseña de, de superusuario Una vez iniciado el proceso de instalación se instalan los drivers generales para la... para la compatibilidad de VirtualBox con el sistema operativo Aunque en la mayor parte de los casos el, el sistema operativo ya es compatible con VirtualBox Una vez finalizado el proceso otra cosa que podemos hacer es añadir al usuario en el grupo de escritores de en, en el grupo de grupo escritores para carpetas compartidas de VirtualBox. Para ello debemos hacer clic en Usuarios y grupos y posteriormente añadirle en el grupo de VirtualBox eh, Shared Files. También nos pide la contraseña de, de instalador. No, espera, a ver, hay que añadirle en propiedades. Una vez añadido el usuario, ya podrá hacer uso de las carpetas compartidas. Además, para ser poseedor de una carpeta, es posible que sea recomendable eh, la creación de una carpeta para hacer acceso a una carpeta compartida. Ahora podemos incluir la, la carpeta compartida dentro de las carpetas del, del VirtualBox. Esto lo podemos hacer en Preferencias de Carpetas Compartidas. Podemos dar clic en Más y aquí podremos, deberemos elegir la carpeta del sistema operativo que queremos. Yo, por ejemplo, elegiré compartida 2004. La podemos marcar como automontar y hacer permanente para que siempre se instale. En el punto de montaje debemos elegir la ruta del sistema operativo dentro del, del anfitrión, es decir, el que acabamos de instalar. Ponemos la ruta y ya tendremos así instalado el, el sistema operativo con una carpeta en la cual guardar y acceder a los datos del sistema operativo. En, la en este momento no podemos ver los datos, ya que necesitamos reiniciar. Por ello, una vez hecho esto, reiniciamos el equipo. Este segundo reinicio carga otra vez el sistema operativo. Ahora con el usuario como miembro del VirtualBox Shared Files. Ahora podemos ver que no ha sido exitoso el comando. Lo cual en ocasiones es por el nombre de la, la ubicación. Otras veces es por el nombre dentro del del sistema operativo. Deben Coincidir, mayúsculas y minúsculas. Y la ruta debe ser la ruta completa. En ocasiones escritorio es desktop. Y en ocasiones es escritorio. Esto debe confirmarse. Podemos hacer uso del, del portapapeles en tanto en Windows como en el sistema operativo Linux. Para ello debemos ponerlo en bidireccional. Una vez hecho esto, el, el portapapeles será compartido entre los sistemas anfitrión y huésped. Elegimos la ruta, la copiamos y la pegamos, de tal forma que evitamos los errores de, de escritura. Ahora vemos que la ruta ha sido es exactamente la misma que, la misma que debía ser. Además, es posible instalar paquetes. Para ello, podemos, podemos hacer uso de, de la función apt a través de Internet, el cual es el método general de instalación de, de paquetes. Sin embargo, también podemos instalar los paquetes offline. Para ello, podemos hacer lo siguiente. Estas son una serie de recomendaciones que yo creé para la instalación del sistema operativo. Veamos qué es lo que, qué es lo que se puede hacer al comienzo de la instalación de un sistema operativo. Para ver los documentos, en ocasiones es necesario poner el ajuste de línea. Esto nos pondrá la anchura que tenemos de pantalla y nos hará un salto de línea para poderlo visualizar correctamente. En este sistema operativo se, se pide que se instalen los paquetes están en la carpeta. Estos están comprimidos en la carpeta test. Esta es una forma de instalar los programas con el sistema operativo. Estos programas los bajé en una versión conectada a internet del sistema operativo, la cual, en la cual guardé lo, las carpetas barra, bar, bar bar live apt y bar bar caché apt-archives. Estos, como están copiados en... en en directorios en los que es necesario tener privilegios de un administrador, debemos iniciar el comando con sudo y facilitar la contraseña de superusuario. Para ejecutarlo es necesario que la carpeta en la cual abrimos el terminal sea la misma que en la que está la, el, el archivo en la cual están los, los programas guardados. Esto es una forma de instalación de los programas. De, A ver, igual que anteriormente, no está cogiendo bien la ruta del del archivo. Por ello, también podemos arrastrar y pegar el contenido del archivo. Ay. Me faltaban los dos guiones antes del, del comando file. Mientras está desempaquetando... Se están copiando todos los paquetes en los directorios que son prescriptivos para la gestión de paquetes. Posteriormente, utilizaremos el comando sudo apt install con los nombres de los programas que queramos instalar. Esto, si estamos conectados a internet, nos, nos facilita el no, tener, el no tener que copiar los paquetes en su ubicación original. Los nombres de los paquetes deben ser tal cual son. Ya que de existir errores de, de escritura, estos no, se, estos no serán... Estos no serán instalables, de lo contrario. A ver. Nos pregunta si queremos instalar. Además, nos da eh, necesidades de descargar más paquetes o, de, o de, la, de la necesidad de espacio en el disco Podemos comentar también las cuestiones básicas acerca del sistema operativo Linux Por ejemplo, el terminal este accede a una consola de usuario desde Linux Sin embargo, también es posible acceder a ella a través de Control alt f 1 lo cual abre una ventana de, de consola en la cual loguearnos. Para salir de ella podemos salir con AltF7. Igualmente, el, el sistema operativo Linux generalmente abre el sistema de ventanas eh, instalado. Eh, por el contrario, en ocasiones esto no es así, necesitando iniciarlo con startX en la consola. En otras veces el comando a utilizar es GDM3 o XDM. Es, XDM iniciando el gestor del escritorio, Desktop Manager. Además, es posible que necesitemos configurar la red, la cual es posible acceder a través de la configuración de red. Si en el configurador de red por el sistema de escritorios no lo tenemos, es posible que necesitemos invocar al programa UICD o Network Manager, los cuales son los típicos gestores de red de los sistemas operativos Debian y Ubuntu. Además, es posible que necesitemos saber cuál es el comando de apagar del ordenador. Este será el comando shutdown-h, now, el cual apagará el sistema Linux con la orden halt, que es apagar. Este comando en ocasiones es necesario utilizarlo, ya que es posible que no encontremos dónde está el botón de apagar del, del entorno de ventanas. Generalmente está aquí, eh, o en este sistema está aquí. Para la sincronización de archivos podemos utilizar Rsync y Unison. Estos son programas que nos permiten introducir un USB y sincronizarlo teniendo los mismos archivos de los de una carpeta del sistema operativo elegida. Rsync es unidireccional, y Unison es bidireccional. Es recomendable tener los archivos bien ordenados en carpetas, de tal forma que podamos sincronizarlas o hacer copias de respaldo. Vemos que ya han terminado de instalarse los programas. En ocasiones puede haber fallos al no estar conectados a internet, no disponiendo de algunos, de algunos paquetes considerados necesarios. Sin embargo, en ocasiones, estos mensajes no son correctos, ya que las versiones instaladas son distintas de las versiones que pedían estos paquetes. Podemos ver que los programas instalados pueden intentar ejecutarse, por ejemplo, Geni, el cual es un editor de texto. O por ejemplo, Hint, el cual es un editor de imágenes. Podemos ver que a pesar de que el proceso de instalación dio error en alguna parte, estos programas empiezan a eje pueden ejecutarse. También podemos modificar las opciones de escritorio con Compiz, lo cual es una de las tareas a realizar al comienzo de la instalación de los, de los sistemas operativos, pudiendo personalizar muchas cosas de la interfaz. Para la instalación de Compiz, podemos instalar Fusion Icon, el cual nos da un acceso rápido a las opciones de, la de configuración y, además, debemos instalar el Compiz Settings Manager, la cual no es una opción que se instale automáticamente con Compiz. De no tener Settings Manager, en ocasiones es más difícil el acceso a este menú, el cual nos da acceso a poder acceder y activar los distintos efectos de escritorio. Por ejemplo, uno de los efectos de escritorio que a mí me suele gustar es ver las cosas en negrita. Sin embargo, en este menú no aparece todavía esa opción. Es posible que necesitemos reiniciar para que estas opciones aparezcan. Una vez que ya tenemos instalados nuestros programas y tenemos instalado eh, el acceso a una carpeta compartida de, del sistema operativo anfitrión, prácticamente está ya todo el proceso realizado. Sin embargo, es conveniente... Eh, organizarse bien las carpetas y guardar las cosas en la carpeta anfitrión o eh, tener una organización correcta, ya que si no, por defecto, la mayor parte de los datos son guardados en la carpeta de usuario, la cual puede verse los archivos ocultos con control más H. Esto tiene la mayor parte de los archivos de configuración del sistema operativo. Y, los, y el almacenamiento de los archivos generalmente es en estas carpetas. Sin embargo, hacer una copia de seguridad de todos estos datos y todas estas configuraciones en ocasiones no es necesario o no es posible, debiendo hacer respaldo de los datos que consideremos importantes. Generalmente serán las carpetas compi, config de configuración, documentos e imágenes. Hay muchos archivos de configuración que comienzan con un punto. El punto es una forma que tiene el sistema operativo de ocultar los archivos de configuración, los cuales pueden verse con la opción control más H. Una vez que ya tenemos instalado el sistema operativo y sabemos cómo guardar los datos importantes para una reinstalación, es posible que queramos conservar parte del espacio original. Para ello, podemos borrar los archivos desempaquetados previamente. Para ello, podemos usar las órdenes sudo apt clean y sudo remove para borrar los distintos archivos. Nos vuelve a pedir la, la contraseña de superusuario. Podemos probar el comando de reinicio, el cual era shutdown-h now. Vemos cómo el sistema operativo se finaliza. Podemos intentar reiniciarlo una siguiente vez. Para probar, a ver si Compit está instalado correctamente con toda la configuración. Compiz es un gestor de ventanas que puede activarse a voluntad. Sin embargo, Subuntu es el gestor de ventanas por defecto, el cual tiene menos efectos de escritorio, pero es más estable, ya que algunas utilidades de Compiz pueden dar error. Veamos si se instaló exitosamente Compiz y Emerald. Vemos que en esta otra opción tampoco deja acceso a la configuración de Compiz y a su activación a través de eh, Emerald Podemos instalar las compatibilidades con Nome y con Mate Además podemos eh, instalar las opciones de aceleración y de configuración y las formas de, de remodelar las ventanas de escritorio En ocasiones existen conflictos entre las distintas animaciones por ello es necesario darle a aceptar para saber que estamos utilizando las opciones que, eh, que queremos. El decorador de ventanas suele ser útil ponerlo. Este es el menú de las opciones de, de arriba. De... También podemos modificar las opciones del panel, lo cual son eh, cuestiones que se suelen hacer al comienzo del, del, de la instalación. Podemos añadir nuevas ventanas y, nuevas, y nuevos iconos. Por ejemplo, podemos utilizar gráficos de procesador, el cual podemos activar posteriormente al igual que visualizar en activo y ver cuáles son los procesos del sistema operativo. A estos sistemas del sistema operativo se pueden acceder también a través de, de configuración o de sistema en gestor de tareas. El otro gestor de tareas que generalmente se utiliza en Linux es Synaptic, el cual permite eh, la instalación de los distintos programas. Aquí podremos buscar paquetes, como por ejemplo el que antes nos dio error, CCX, viendo que no está en la lista. Con conexión a internet podríamos darle a recargar y actualizar el sistema operativo. Es así de sencillo, con Synaptic. O también podemos actualizar con otras fuentes de software, como, software, como actualización de software. Software es otro programa que actualmente se utiliza como tienda en la cual se puede acceder a los distintos paquetes para su instalación. Además, se pueden instalar controladores privativos, con la opción Más controladores. Prácticamente, esto es todo lo que se quiere mostrar en la instalación de un sistema operativo. También es necesario conocer al principio el manejo de los programas. Para ello, es posible que necesitemos utilizar sus manuales. Para ello, debemos acceder a una terminal, por ejemplo, poniendo la orden terminal y eligiendo cualquiera de los terminales disponibles. Una vez elegido el terminal, basta con poner Info y el programa que queramos saber cómo se maneja. Por ejemplo, Core CoreUtils, cual, el cual tiene muchos de los comandos utilizables en Bash y, y vía terminal. Podemos ver que se abre el comando de información de este sistema. Para ello hay que poner la orden info y el paquete que se quiere instalar, que se quiere, del cual se quiere obtener la documentación. O también se puede utilizar la orden man, de manual. Ambas, ambos métodos en ocasiones son válidos. En otras ocasiones no, es, no, es, no se pueden utilizar ambos métodos. Otra opción sería, sabiendo el comando que, del cual queremos obtener información, poniendo la orden help, el, el cual generalmente muestra los mensajes de ayuda. Otra opción sería con guión h, la cual es un método abreviado de help, que en ocasiones no está disponible. Espero que estos pequeños consejos sean de utilidad para... El acceso y empezar a utilizar un sistema operativo como por ejemplo Linux Ubuntu. En ocasiones es necesario eh, obtener eh, información de configuración eh, necesaria para instalar más drivers o para instalar más programas. Para ello es necesario acceder a Internet. También es posible que sea recomendable la búsqueda de paquetes individuales en, a través de Internet, lo cual se puede hacer a través de la orden, eh, a través de la extensión .dev de los paquetes. Igualmente, es posible comentar que Linux es un, y la licencia GNU eh, permite la, el conocimiento y el acceso al código fuente de los programas. Para ello, es tan simple como poner apt-get-source, no, apt-get-source, lo cual, tras poner el, el nombre del programa del cual queramos disponer el código fuente, se descargará y se instalará. En ocasiones, esto puede dar pro problemas. Para actualizar eh, apt teniendo internet, podemos poner apt-update. Comando que generalmente necesita permisos de superusuario y que una vez ejecutado con éxito, nos descargará de internet todos los archivos más actualizados del sistema operativo. Además, otra consideración que podemos tener en cuenta es la instalación de otros programas que no están vía apt. Esto, estos paquetes generalmente se pueden instalar tras la descompresión de los archivos y la ejecución del, de los comandos punto .barra configure, make y, y make install. Esto va ejecutando por orden los distintos eh, los distintos comandos. Punto .configure configuraría el paquete a instalar eh, añadiendo los datos necesarios como por ejemplo el sistema operativo, el tipo de, de, de, de, de compilador, C++ o el elegido y demás. Posteriormente, las órdenes make y make install instalarían los, los paquetes en el, según el archivo configure en el sistema operativo. Para ello, debe existir un archivo .configure en el, en el archivo de, de instalación, el cual generalmente suele ser un archivo .zip a descomprimir, el cual podemos obtener desde la página web del desarrollador de ese software. Eso ha sido todo. Comprobemos que la orden... Shootdown sigue funcionando. Para terminar este vídeo. Espero que les sea útil. Adiós.